Chocolat de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. C'est très bon chocolat en Côte d'Ivoire non Oui c'est du la Côte d'Ivoire fait de très bon chocolat maintenant et toutefois que vous aurez besoin de chocolat local, oui. vous pouvez passer au centre de Liort. Liort. C'est une marque euh, ivoirienne. Oui c'est une marque ivoirienne. D'accord. Comment vous appelez Moi bon, c'est Will Coffee. Will Coffee. Ah bah on ira vous voir euh, si on achète ici. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Como muchos centros comerciales de Colombia, arriba están los videojuegos o los carros chocones y un parque de, de atracciones de juego. Entonces, si uno va con los hijos, pues ya saben a dónde ir. Y decoraciones chéveres en los centros comerciales de Avillán. Vous avez fait du gros travail. Ça a l'air mmh. Regardez mes copines ivoiriennes, elles, elles sont très jolies. Vous êtes né à Dijon Oui, oui. Et ah, tu oui, en as quoi, On quoi, quoi, quoi, On On va quoi, quoi, quoi, On va donc, voilà. Bon, bon. Voilà. Aquí está un casino y todos, todos los productos son franceses, la mayoría. Bueno, casinos franceses, obviamente, pero podrían tener sus propias marcas a veces. Y lo triste, triste, triste, bueno, agua también, mucha agua francesa: Vion, Vitel, Contrex, Par. Y lo triste que decía es que los precios son igualitos que Francia. Eso es lo triste. Aquí está todo lo que es de lata. O sea, aquí me pregunto sin ofender en un país humilde, como tendrán la plata para comprar cosas que en Francia ni todos comprarían a veces. Quién sabe, quién sabe. Aquí hay aceite, cuando en Francia por la guerra no había, es lo bueno. Y otra vez aquí lata, lata de Francia y bueno, los mismos precios. Africa, africana otro mercado cosas que venden que uno como señor el blanco bueno muchos me llaman pero no hay tiempo para todos y, entonces que decía así que hay muchas cosas que vender, que otra vez no, no, no hay nada hay mercados en todas partes y en los mercados hay mucha gente Mucha gente, bueno, yo llevo el informe de la policía francesa, la gendarmería en Argentina. La a creer que es el policía para que no me jodan las mentiras, pero aquí igual tienen casi mismos, los mismos uniformes que de Francia, pero este no creo que lo tengan. Es como la policía de, del campo rural. Oh, otra rara del. del Mucho ruido, muchos olores, mucha gente. Entonces eh, es chévere para comprar, entonces sobre todo aquí verduras, pero allá había como más ropita y la gente pues parece chévere entonces, bien. A beber un jugo de naranja preparado, vale apenas la botellita que está acá a ah, como se dice, eh, como un dólar por ahí. La buena música. ¿Está ok? La buena música. ¿Vamos? Yo Mac Beach. Sí, ya, ya, ya, ya. Brother, how are you? Okay. Where are Goodbye. Goodbye, my friend. Hasta luego. La buena música y hay buena música acá, Y buena gente. Me gusta, me gusta. Bueno, a cruzar ahora con tantos carros. Bueno, lo logré, estoy vivo. Ya se forman los trancones a esta hora. Uy, los niños, pequeñitos. Miren acá. Entremos a ver a esa parte del mercado. Uy, hay mucho pescado, mucha comida. Se ve rico el pescado. Bonjour. Bonjour, se va? Bonjour. Très bien, merci. Ça va Oh, il y a du. Il y a beaucoup de pollo. Et beaucoup de comédie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Il conduit. Du conduit. C'est les gendarmes. Ils vont t'arrêter, monsieur il il le gendarme. La police <rire> Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Venez avec moi, venez. Allah, c'est pas possible. La police, il te regarde. Bonjour. Ça c'est quoi ces Ouais, Non, ça c'est les, les têtes de poulet avec la pâte en pâte. Combien coûte une brochette Une brochette de José à 1000 francs, ça c'est bon. des... 2 à 500, ah. ça c'est ah. ça c'est 750. Ça c'est. tarde de noche, ya a las seis y media, y ahora entro en una parte un poco más eh, eh, humilde del supermercado pero bueno, todavía se ve chévere. Aquí están los taxis, entonces los taxis amarillos son los que, que van hacia el barrio, o sea, la misma comuna, como le dicen, como un, una localidad, no sé, una gran parte de la ciudad, son como seis, siete grandes partes, y el rojo y azul son los que van a otros lugares de la ciudad de Avillán o sea que los rojos van a todas partes y creo que azules pero... no, azules perdón son como los amarillos pero en otra localidad bueno voy a comer comida bien bien bien bien africana Uy. hay una cosa ahí así que se mueve así eso es como a de plátano está rico parece como pasta con plátano y aquí obviamente pescado con sopa Un poco picante, Mucho picante. <risa> pero rico bueno, bueno ya, a veces hay calles destapadas pero felizmente no quiere decir que sea muy peligroso solo que es muy humilde con muchos niños hay muchos niños como siempre y no, no es muy bonito que digamos, pero a mí me gusta ver cosas diferentes. No solo los campos elíseos, no solo plazas hermosas. A ah, veces, esto que ver cómo vive la gente en África y aceptar una realidad, pues es triste, pero igual eh, parecen unidos y felices, es lo que cuenta. O oh, la bandera de, Ab de Abidjan, de Costa de Marfil, la banderita y mucho sol, rico, sobre la cara. Bueno, por eso tengo siempre la cachucha, el gorro, para no quemarme. Y muchos, muchas comidas exóticas, ricas, por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal para comer, señor Tungulé? Sí, señor Tungulé. Un Tungulé, yo vine a Côte d'Ivoire en los años 87, ¿no? La 97, la 28, J'aime bien, bien. Bien. Bien. bien. On va chanter. Ouais, j'ai bon Tu vois, Michel, les gens, ils ont à ton portable. Ici, il faut faire attention. Estoy en el, en el mercado de Ayame. Es un mercado donde se vende todo, todo, todo. Ah, se puede ser mejor para el video. Y como muchos mercados, se vende otra vez de todo. Y entonces vemos camisetas de fútbol atrás, vemos como también aquí eh, cosas de la casa. Es un poco humilde, pero vamos a ver si hay más cosas raras para grabar y hay mucha música y hacían circuncisión en la calle, imagínense. Eh, en los mercados hay muchas veces gente que ora a, a la atrás, musulmanes haciendo la, la oración y allá es normal. Hay también iglesias, pero hay que orar en la calle lo hacen más los musulmanes. Bueno, debo mirar a dónde camino para no caer. bafles de Bonjour. Bonjour, ça va bien -tu bon? -tu oh, ici, Vous êtes Iforien Non, ici, il ne va rien. Et vous Français. Vous êtes Français Mais on adore la Côte d'Ivoire. Vous adorez la Côte d'Ivoire ouais, La Côte d'Ivoire, c'est chic. Les gens sont super sympas oh, yeah. c'est très joli. Okay. Merci, ouais. passez ouais. une bonne Merci. journée. Merci. Aqui des aqui. Des on a fait bafles de música aquí a fait bien grandes bien grandes On a fait entonces está chévere el lugar para ver cómo los, los fabrican aquí unos niños. Y está toda a través un poco humilde. Aquí hacen como los zapatos. Y entonces voy a ver que hay en el final del mercado. Estoy con un amigo que me aconseja que aquí se puede grabar porque sin un local me daría miedo la verdad estar acá. Y teles, aquí vez haciendo las oraciones atrás en los tapetes y eh, entonces eh, esa parte casi no tiene comida pero huele mucho, muchos niños, están como un poco tímidos, sigamos el caminado, el camino, perdón, a ver qué encontramos le meilleur chauffeur de Abidjan <rires>